Dice la hora, ¿verdad? Sí, compañeros y compañera Marina, estamos ya en vivo a través del Facebook del periódico Claridad. Gracias a la audiencia que se está eh, conectando, está sintonizando este episodio número 42 del Facebook Live a la Clara con Claridad. En esta ocasión estaremos hablando sobre... Eh, lo que compete a la UPR, el sistema UPR y al recorte presupuestario eh, que se ha impuesto mediante el Plan Fiscal 2021. Eh, y para eso tenemos con nosotros eh, a Cristian Roy hoy quien es el presidente del Consejo General de Estudiantes del de Recinto de Calle. Y a Marina Rodríguez y quien estuvo con nosotros eh, en otra transmisión que tuvimos. Hace unos meses, ella es representante ante la Junta Universitaria por el recinto de Río Piedras. Sí, Bienvenidos a ambos y gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la oportunidad y saludos a todos. Gracias, gracias. Saludos a todos los que están conectados y gracias por la oportunidad, como dijo mi compañera Marina. Rafa, hola. Creo que estás ahora más, más liberado de, después de haber terminado el semestre, ¿no? Un poquito, un poquito. Estás en medio, Rafa. Sí, está, está, está, está tan, está tan relax que le quito hasta el audio mira Rafa, conéctalo. No te estás escuchando, Está en miedo. Está callado. Si quiere, sale y vuelve y entra. Sí. No, todavía. Ahí salió. Bueno jóvenes, pues en lo que Rafa resuelve su problema técnico, eh, nosotros podemos empezar hablando, bueno, hay varios temas dentro del tema más grande, eh, recorte presupuestario, tenemos el aumento de la matrícula que eso eh, implica, eh, también el proyecto del Senado 172, eh, que fue radicado por el senador Vargas Vidot hace un tiempo, podemos hablar también desde, el, desde la perspectiva estudiantil qué significa eso, pero tras bastidores hablábamos sobre eh, lo que representa primero los 94, los 94 millones que están eh, presupuestados o no están presupuestados porque lo han recortado en el plan fiscal. ¿Qué implicaciones tiene eso para las distintas eh, unidades o recintos del sistema UPR y para el sector estudiantil? Le cedo la palabra a cualquiera de los dos. Sí, gracias, ¿verdad? Nuevamente por la oportunidad. Bueno, pues ese recorte, tenemos dos panoramas. Puede, o sea, la Junta de Control Fiscal insiste en que se recorten los 94 millones y la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico eh, aprobó un plan fiscal en, en su última reunión en abril donde restringe 94 millones, o sea, que no se pudieran utilizar para gastos operacionales. No obstante, las repercusiones son similares, deja inoperantes recintos de nuestra unidad porque pues tras de que todos van a contemplar unos déficits basados en los recortes que, que tienen que implementarse en cada recinto, haya o no haya el recorte de 94 millones, el implementarse este nuevo recorte pone todavía más en un riesgo eh, presupuestario eh, a cada una de las unidades. Y creo que mi compañero puede hablar de lo que se ha dialogado en el recinto de calle y que es una de las unidades en peligro y ya en su junta administrativa han tenido que, que decirlo a viva voz. Sí, eh, como dijo mi compañera, eh, los recortes especialmente los 94 millones. En adición, los fondos restrictivos que no se puede usar con los gastos operacionales afectan, eh, por ejemplo, Callei ya anunció en su último eh, senado académico que el cupo institucional va a bajar. Las secciones eh, estamos limitados a 600 porque pues, el presupuesto ha bajado y no podemos eh, tener tantas secciones abiertas para dar eh, los cursos y la excelencia académica que nosotros nos de destacamos. Eh, y eh, ha sido muy difícil, eh, nosotros en Calle, porque Calle nunca, en, desde 1969, ha tenido problemas eh, con déficit eh, de su presupuesto uh, hasta ahora, que nos vemos en riesgo eh, con, esto, con esta amenaza de los 94 millones. Sí, o sea, no solo deja en riesgo cómo puedo operar o ¿verdad? realizar los pagos de nómina en cada recinto, sino que está afectando directamente la calidad académica, la oferta, cuántas secciones se van a poder ofrecer, eh, disminuyendo las plazas porque no hay dinero para pagarle a todos los docentes y también a los no docentes. O sea, que deja en un, en un estado bien lamentable a los recintos, incluyendo a Río Piedras, porque mucha gente cree, ah, pues se pueden afectar uno o dos recintos. No, no, no, no. ya llegamos al nivel donde los 11 recintos se han afectado, eh, en el caso de Río Piedras se habla de que el déficit puede llegar a 22.4 millones. O sea, es una cosa bárbara que esto se ha podido evitar y lo venimos hablando. Insisten en recortarle a la Universidad de Puerto Rico, insisten en que, él es, de hecho, es la agencia donde más se ha recortado y tenemos menos de un por ciento de la responsabilidad de esa deuda ilegal. O sea, si la venimos a ver... ¿Por qué a nosotros más y a, otro, a otras áreas no? ¿Por qué no recortan al gobierno? Y en el caso de la Universidad de Puerto Rico, si va a hacer unos ajustes, ¿por qué no los hace al, al, a la administración? Que tanto se le ha reseñado. Eso no ocurre. Siempre afectan la calidad académica y afectan la vida del docente, del no docente y de los estudiantes. En términos de, de la matrícula eh, eh, a nivel sistémico, ¿cómo se ha visto mermada? Ese porcentaje de, de la matrícula a través de los años de, de minar el presupuesto? Bueno, eh, desde el 2017 al 2021 podemos hablar de que ha habido una reducción eh, de 13.000 a 14.000 estudiantes más o menos. El número creo que era 13.929 si comparamos los números del 2017. Y actualmente lo que tenemos son 45.333 estudiantes. En aquel entonces eran 59.000, casi 60.000 estudiantes a nivel sistema. Y la administración insiste en catalogar eso debido a que se han ido de Puerto Rico, verdad, a, a asuntos demográficos, y no podemos limitarlos a eso. Hay una hay una realidad. La realidad es que el costo en matrícula en la Universidad de Puerto Rico ha aumentado drásticamente. O sea, estamos hablando de que actualmente pagamos 124 dólares el crédito, que en agosto vamos a pagar 145 dólares, cuando nosotros pagábamos en el 2017, 55 a 57 dólares el crédito. O sea, es algo insólito. Y uh -huh. en adición a eso, estamos pagando más en matrícula para ver menos servicios, hay menos oferta académica, todo se complica, ¿verdad?, para poder completar los grados entre cuatro a cinco años, porque pues hay cursos que se ofrecen una vez al año. Uh -huh. eh, y así sucesivamente, pues el estudiante prefiere. O sea, si se asimilan los costos al, a la universidad privada, ¿por qué voy a seguir pagando esto si no si me están brindando el servicio? Si nada me garantiza que pueda terminar migrado en un tiempo razonable. Y eso nos ha, nos ha costado, y también nos ha costado que las personas pobres no puedan acceder porque uh -huh. ya no es accesible la educación. Sí. Ahorita hablábamos, Rafa, eh, antes de comenzar el, el live, de en, en el contexto de pandemia, quizá también esto ha venido a acrecentar o, o a, de alguna manera se ha unido, se ha atado a, a lo que han querido imponer eh, mediante el plan fiscal. Tú tenías una pregunta, Rafa, con relación a, a cómo ha sido la experiencia universitaria durante la pandemia. Sí, bueno, plantearse el asunto de que durante este año y medio y probablemente en agosto eh, se continúen los cursos en, en línea. Eh, o, obviamente hay, hay varias, varios modos de verlos, pero yo estaba planteando ahorita antes de que comenzáramos que, que me parecía que una de las posibilidades era la intención de, de la administración de ahorrarse un dinerito, no, ahorrarse el dinero de luz, agua, teléfono, eh, eh, estacionamiento, etcétera. Pero ustedes habían planteado también, eh, que, que me gustaría que abundaran un poco más de eso, sobre eso, eh, que eso, eso podría ser, pero además de eso ustedes planteaban que, que es un modo de desmovilización también. Eh, es decir, a partir de esta brutalidad eh, que se ha hecho, digo brutalidad en el sentido de que la Junta de Control Fiscal brutalmente ha, ha reducido el presupuesto de la universidad. Eh, y ustedes planteaban que también podría haberse este año y medio o probablemente estos dos años completos de estudio en línea, un modo de desmovilizar al, al estudiantado. Sí, este, mi compañero puede abundar ¿verdad? de las experiencias de cómo ha sido la, la educación virtual, pero en ese factor de desmovilización eh, yo creo que es algo de lo cual se ha beneficiado la administración y lo digo porque pues el, el factor de estar en línea, pues el estudiante, eh, sus clases son virtuales, ya no está esta oportunidad de tal vez llevar el reclamo, nosotros íbamos salón por salón a y le decíamos profesor dame cinco y hablábamos de la situación de la universidad, de qué estaba ocurriendo, convocábamos ¿verdad? tal vez para distintas eh, manifestaciones o íbamos a la hora universal por los lobbies de cada facultad, ya esas dinámicas no se pueden dar. Entonces, eh, pues el estudiantado está tan enfocado en las clases en línea porque conlleva más tiempo, eh, wow. hay un sacrificio mayor, y tal vez no está eh, o no conoce de lo que está sucediendo actualmente en la universidad. Y con eso la administración se ha aprovechado y lo vimos. En el caso de Río Piedras puedo hablar de... O sea, desde el, en el 2015 se engavetó un reglamento para la instalación de cámaras en Río Piedra, el cual contaba con la oposición del sector estudiantil. Nunca se, se llevó a ningún cuerpo en ese entonces, ese, ese tema murió. ¿Cuándo lo reactivaron? Durante la pandemia en diciembre. Lo lograron aprobar, sabiendo que no contaba con el apoyo del sector estudiantil, no llegó a la Junta Universitaria, no se retomó la discusión en el Senado Académico, simplemente lo llevaron a la Junta de Gobierno porque sabían que era el momento clave, porque sabían que en diciembre, tras de que los números del COVID ¿verdad? no brindaban esa seguridad para podernos movilizar como lo hubiésemos hecho en otro momento, pues también sabían que el estudiantado tal vez no se iba a dar cuenta, no iba a estar pendiente al email y no se iba a enterar de que esto que en un momento eh, los estudiantes se opusieron se iba a aprobar. Y así sucesivamente ha ocurrido con otras cosas, eh, con los planes fiscales y todo eso, aunque desde la representación estudiantil hemos hecho los esfuerzos ¿verdad? para informar, mira, se aprobó el plan fiscal, esto contempla esto, mira, estamos en peligro eh, de las acreditaciones, de los programas, eh, del presupuesto, de si este recinto puede operar es bien poca la, la atención que hemos recibido y es por este mismo factor, porque pues estamos en línea y no todo el mundo está pendiente, lamentablemente eso, además que todas sus tareas conllevan más tiempo, no tienen tal vez el, el tiempo que tenían antes para poderle dedicar eh, a la atención de los asuntos universitarios y a la lucha estudiantil. Y yo creo que el asunto con el estudiantado es que cuando se habla de la crisis en la educación, educación pública, me, me refiero al departamento de educación, o, o la crisis en la educación superior en la universidad pública. Eh, quien siempre ha llevado la voz cantante en esa discusión, presentando los datos, la experiencia ¿no? y, y, y toda la, la experiencia educativa son los estudiantes. Obviamente los profesores generalmente se mantienen en su, en su espacio de, de zona de confort. Eh, en general, lo, yo soy profesor, no tengo ningún problema con decirlo, ¿verdad? los profesores con plaza eh, en general siempre hay excepciones se mantienen en su zona de confort los que sufren los embates de las reducciones son sobre todo los que están en, eh, por contrato que es una labor casi de, de medieval de, de esclavitud eh, pero los estudiantes siempre han sido los que llevan la voz cantante los que inician la discusión a partir de, de, su, de su propia experiencia y en este caso particular eh, el, el, el, la educación en línea eh, implica que no hay manera de que los estudiantes se organicen de ninguna manera, o sea, estamos hablando de hecho de reunirse para discutir asuntos relacionados con lo académico. Uh -huh. eh, es, es prácticamente imposible, pues mucho menos por organizarse para discutir estos asuntos que son tan pertinentes. Cuando en el 2017, me parece, ustedes me corrigen, se hablaba de, de poner en, en una especie de, de zona gris a ocho de, lo, de los recintos, eh, en este momento que hay menos presupuesto, yo debo suponer que eso también debería estar en discusión. Yo no sé si se ha planteado, ustedes me corrigen, ¿esa posibilidad existe todavía de que se pongan en remojo en probatoria ocho recintos? Me parece que eran. Sí, yo lo que la palabra era como centralizar, sí. centralizar la... Sí, sí a viva voz no lo han dicho. No obstante, ¿verdad? Hemos obtenido reuniones, donde tal vez no la persona que toma la decisión, sino personas de su gabinete o, o cercanas a ella, y me refiero en, en el caso de la gobernación, plantean que por qué tenemos que continuar con 11 recintos si se pudiese, si con tres o cuatro es suficiente, así que, que van bajando la línea que siempre hemos escuchado, que los 11 recintos no necesariamente son los que tienen que existir, que tal vez el presupuesto lo que lleva es a disminuir recintos y también lo he escuchado desde decanos de estudiantes. Eh, recientemente. Así que aunque no hay algo específico eh, o, o no ha habido ¿verdad? una información clara, que los presidentes le pidieron esa información a, al doctor Haddock y él no la brindó, pues no hay algo oficial, pero sabemos que hay un interés eh, detrás de, ¿verdad? de cámaras, como diríamos, de sí contemplar eso o implementarlo. Y, y a veces, o sea, yo he comentado con distintos compañeros que Tal vez lo que están esperando es a decir, mira, es que no tenemos de otra porque ahora mismo pues, sabemos que con el recorte de los 94 millones ellos están esperando o dependiendo de que el gobernador asigne esos 94 millones si no los recortan. Pero si no, no los recortan no hay un plan establecido. Tal vez en ese entonces que van a decir, mira, es que no nos queda de otra porque no tenemos dinero para que estas recintas puedan operar y pues ya no queda más nada que hacer. Eh, y entonces ahí no es que yo soy el culpable sino que no pude hacer más nada. Eh, no sé si el compañero quiera abundar en, en este tema porque él estuvo en la reunión. Sí, sí. Eh, mira, volviendo a un poco a lo que dijo Rafa, lo de la educación en línea, de una perspectiva del consejo, esto afecta mucho porque eh, el consejo es el vínculo oficial de la voz del estudiante. Y lo que afecta mucho es especialmente a los estudiantes de primer año, los nuevos ingresos, que... Esa conexión que tenemos con estudiantes, especialmente con los nuevos ingresos, es, es vital. Es vital y afecta porque necesitamos estudiantes que se unen al consejo, que participen en la votación. Y hemos visto, pues, eso ha afectado porque no hemos tenido una comunicación o, o una actividad en persona. Eh, y esto ha sido, pues, a causa de, de estar a distancia. En lo que estaba refiriéndose a mi compañera Marina, eh, es cierto, tú sabes. La mentalidad de, o la ideal, de tener menos recintos eh, para mí eh, eh, no, no es algo que se debe estar hablando. Porque tanto que hablamos, tanto que administración, tanto que la UPR habla de ser una universidad accesible, a reducir recintos ya deja de ser accesible. Porque no podemos tener una mentalidad asumiendo que una persona en el oeste, Puede hospedarse en el metro porque el metro, porque eh, ese, porque no hay uno, un recinto que quiere uh, o ofrece el bachillerato que tenga. Y pues, no tenemos 11 recintos localizados en punto estratégico de la isla para que sea más accesible a nuestros ciudadanos. Por eso, nosotros somos una universidad del estado accesible, pero si siguen con la mentalidad de que, mira, hay que cerrar el recinto, hay que eh, especializarlo, pues no, ahí, ahí deja de ser accesible por, por varias razones. Yo quisiera comentar sobre esos dos factores que, que el compañero Cristian menciona. Eh, creo que trajo algo importante y es esa conexión con Nuevo Ingreso, que no ha tenido esa experiencia de estar presencial en los recintos, y en adición a eso es que tenemos las últimas tres clases entrantes a la Universidad de Puerto Rico entraron con una universidad ya recortada. O sea, la clase 2018 entra con un crédito a 115 dólares. No conocieron lo que Cristian y yo conocimos, que era un crédito a 55 dólares. Entonces, así sucesivamente, las últimas dos clases han pagado 124 dólares el crédito y han visto, o sea, han entrado en esos servicios precarios. Y, y por pues esta última clase no ha tenido esa experiencia completa de conocer la universidad, de sentir ese amor que sentimos eh, muchos de los que hemos, sí hemos tenido la experiencia. Y eso ha hecho también, ¿verdad? Eh, tal vez ha eh, aportado al desconocimiento de lo que está sucediendo con nuestra universidad y a la desmovilización. Y, y sobre lo demás, lo de la importancia de mantener los 11 recintos, yo creo que se trajo el factor clave O sea, no podemos plantear, porque muchas veces decimos, ah, hay que ahorrar. Pero entonces no estamos tomando en consideración a esas personas desventajadas que no cuentan con los recursos para poder atender a otra universidad eh, y, ¿verdad? y cursar lo que les interesa. Y muchas veces hablamos también de la especialización de recintos y tampoco los podemos especializar porque volvemos a lo mismo. Porque si, por ejemplo, yo eh, yo solamente ofrezco un recinto contabilidad, significa que si un estudiante educado eh, quisiera estudiar contabilidad y no cuenta con los recursos, pues no se puede mover así. O sea... Y por eso es que Contabilidad se ofrece en distintas áreas, no en todas las unidades necesariamente, pero sí en distintas áreas dentro de todo Puerto Rico para hacerla más, más cercano a, a esos distintos municipios que tal vez el recinto más cercano no cuente con el programa. Eh, y yo creo que es importante mantenerlo como tenemos o tal vez reforzar y ampliar la oferta, ya que estamos en línea, podríamos eh, pues flexibilizar los, los, los permisos de, de coger cursos en otros recintos, los permisos especiales y todo eso, para ampliar la oferta académica, esos recintos que no lo tienen y que hace el estudiante pueda expandir sus conocimientos en las áreas que le interesan. Pero no, cada vez buscamos recortar más. Hablamos de, de cerrar recintos, hablamos de especializar recintos, pero nunca se habla de consolidación administrativa, que es algo que estaba contemplado en el plan fiscal. Cuando siempre hablamos de cómo vamos a recortar estos servicios, pero nunca hablamos, como planteé anteriormente, de recortarle a la administración. ¿Por qué no bajamos los puestos de confianza? que tanta nómina? ¿O administración central? ¿Por qué tenemos que tener 11 vicepresidencias? son pues factores que, que entonces nunca se traen a la discusión y así es bien fácil tomar las decisiones porque no, no se están afectando. Sí, Marina, ahora que traes ese punto creo que podemos hablar un poco de, del proyecto del Senado 172 que, que propone una reforma universitaria precisamente para achicar el claustro y todo lo que tenga que ver con junta de eh, gobierno de la universidad o junta administrativa. Eh, recientemente, el, el Jorge Haddock se opuso, se opuso ¿verdad? Públicamente demostró su oposición a, a esta reforma universitaria o a este proyecto. Desde el sector estudiantil, ¿qué que se discute o que se, qué puntos se han planteado? Bueno, primeramente tenemos que ¿verdad? destacar, el sector estudiantil apoya completamente el proyecto 172 del, del Senado de Puerto Rico para una nueva ley universitaria eh, y participamos en la creación, ¿verdad? De esta reforma, desde el 2017, todas las unidades, los consejos tienen sus representantes que participan activamente de la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria, así como participaron los otros sectores. Así que esto fue algo, ¿verdad?, que quisiéramos destacar, salió de la, del seno de la comunidad. Eh, no solo el presidente se ha puesto, sino los 11 rectores, y esto no es casualidad. Eh, no, la reforma universitaria busca despolitizar la universidad. No hay unos cambios sustanciales. Ellos quieren amedrentar con que afecta la acreditación porque, como quien dice, quita la autoridad o que no hay quien quien dirija o que le otorga eh, el control total a la comunidad universitaria. Eso es falso. Eso es falso. Nosotros hacemos que estos procesos sean democráticos y justos. Por ejemplo, si un rector quiere ocupar ese puesto, tendría que tener el aval o que se tome realmente en consideración la posición de su Senado y de la comunidad universitaria, porque ahora mismo el Senado puede emitir un, una recomendación eh, no favorable para ese candidato y que, como quiera, eh, ocupe la posición de rectoría y se lo otorgue. Y eso es lo por que. El, busca. Mismo, por el mismo consejo. Uh -huh. Miren, la ley orgánica de la UPR dice que el Consejo General de Estudiantes es el vehículo, la voz oficial. Si es la voz oficial, ¿por qué no se están respetando las decisiones, comunicados y expresiones? que se hacen contra nombramientos o decisiones que se toman en la administración central. Eh, es como que se están contradiciendo lo que establece la ley eh, y es algo que se ha traído año tras año en cada consejo, en cada recinto, y ya se ha sido probado ya, ya sea en la asamblea estudiantil, ya sea en el senado académico, que tiene administradores claustrales y estudiantes y en los mismos consejos. So, como dijo Marina, es importante establecer aquí, dejar claro que la comunidad universitaria ya necesita eh, cambio, necesita un cambio y que apoya el proyecto 172 en el Senado académico, I mean, sí. en, en el Senado de Puerto Rico. Sí, yo quisiera, eh, ampliando eso que menciona el compañero. La mayoría de los senados académicos, y podría decir todo, lo que pasa es que cambió en algunos que no tuvieron la oportunidad de discutir el 172, lo discutieron cuando era el 1536, que fue el año pasado, pero luego vino la pandemia. Y lo han endosado. Todos los consejos generales de estudiantes han endosado. La Junta Universitaria endosó el proyecto. Sin embargo, quienes presiden estos cuerpos se han ido contrario a la voz, que eh, verdad o, o lo, la decisión de los cuerpos que se supone, que ellos acaten esas decisiones, no lo han hecho. Eh, más allá de eso, eh, de cómo despolitiza o de cómo hace ¿verdad? La, la aumenta la participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones, se nos, se nos escucha, porque actualmente eso no sucede, no. Y, y se toma en consideración para los nombramientos y todo eso, haciéndolo, o sea, que las personas que ocupen la, lo, los cargos de presidente, de rectoría, en la Junta de Gobierno, sean personas competentes. Plantea también la situación de financiera. Habla de que se restituya la fórmula del 9.6%, o sea, que hay muchas, son múltiples las razones que, que tiene el proyecto para que se endoce y para que se apruebe, o sea, que nosotros literalmente eh, le pedimos al gobernador de Puerto Rico que cuando de esto aprobarse, tanto en Cámara y Senado, que lo firme, que no se deje escuchar por la desinformación de ciertos rectores y, preside y el presidente, eh, y, y lo vete, o sea, queremos que se apruebe. Y lamentablemente lo que, han, lo que han hecho estas personas es desinformar. Hablarle que afecta a la acreditación es falso. Actualmente nuestros programas, ya vimos en Ciencias Médicas, han perdido su acreditación. O sea, ya actualmente como está la ley orgánica, no está protegiendo que esos programas las mantengan. ¿Por qué no damos paso al cambio? O sea, eso no es una ley que se va a quedar escrita en piedra. Cualquier cosa se... Se realizan enmiendas a dicha ley, pero yo creo que es hora de dar el paso y de reformar la universitaria, hacerla más democrática y garantizar su presupuesto a, que, a, a uno robusto. Algo que dijo Marina, eh, eh, por, nos han preguntado en la vista pública, ¿por qué no enmendamos la ley actual? La ley actual lleva tantas enmiendas que es como la carretera de Puerto Rico, nunca se me olvida eso, que la carretera ¿Qué? de Puerto Rico tiene tantos parchos Tú ¿sabes? Arreglando poquito a poquito y no duran. Estamos, tú sabes, ¿Por qué vamos a seguir poniéndole parcho temporero a una ley que no ha servido y que no ha traído a donde estamos hoy en día con amenazas a, lo, a, a, lo, a la academia y, y a los estudiantes? No, y si fuéramos a enmendarla tendríamos que ir artículo por artículo porque ciertamente esa, esa nueva, ese proyecto del Senado Cambia todo y lo hace, o sea, es, es algo justo, es algo que se ha estudiado, se ha contemplado todo, tanto las agencias acreditadoras como la voz de todos los sectores. Y, y yo creo que es importante recalcar que si realmente había una preocupación de parte del sector administrativo, los rectores y el presidente tuvieron la oportunidad durante estos últimos años de participar, lo hicieron ya cuando vieron que el proyecto se radicó con 14 firmas. Por tanto, en el Senado es bien posible que se apruebe. Cuando ellos entonces vieron eso, ahí alzaron la voz. No lo alzaron en marzo del año pasado cuando se radicó el proyecto, que era el 1536. Nunca quisieron participar de los distintos foros y ahora llevan un discurso eh, contrario. Cuando pudieron haber participado y tenían la oportunidad, no lo hicieron porque realmente no es su interés. Lo que pasa es que sus habichuelas se están viendo en juego, porque saben que muchos de ellos no cuentan eh, o no están cualificados para ocupar sus posiciones. Están ahí por posturas políticas, por favores políticos o por familiares cercanos. Y pues eso se va a acabar. Buscamos que eso se acabe. ¿Esa reforma universitaria entraría en vigor e inmediatamente de ser aprobada? Sí. Sí. Ok. Tafa, ¿tiene...? Ay, sola, solamente aclarar algo. Cuando, cuando se habla de las agencias acreditadoras y, y de la posibilidad de que se pierda esa acreditación, la propia Middle State Association dijo hace dos o tres años, cuando se puso en otra de las crisis de la universidad, que el problema con la acreditación era precisamente el problema de que se reducía el presupuesto de tal manera que no había manera de entonces de, uh -huh. de llevar a cabo todo el, el, el andamiaje, todo el, el proceso, lo académico, lo administrativo. Es decir, el, el peligro de la acreditación de la universidad es precisamente lo que hace la Junta, retirar eh, el presupuesto ha retirado tanto presupuesto que la propia agencia acreditadora dice, pero ustedes no van a poder funcionar eh, con, con tan poco dinero, ¿verdad? No tiene que ver eh, nada. Mucha gente dice, bueno, es que, es que los estudiantes siempre están protestando y eso afecta a la acreditación en lo absoluto. No tiene nada que ver con eso. Lo que tiene que ver es con la reducción de presupuesto, que es sencillamente brutal. Entonces uno de los puntos de, de lo que ha traído varias veces en Middle States, sustainability. Los recintos no pueden aguantar más recorte. Punto. Uh -huh. Sí, y yo creo que, que es importante eso que, que menciona Rafa. Siempre, o sea, no, no fue hace tres años, siempre la Middle States lo reseña. Cómo van a poder operar, o sea, cómo el funcionamiento se va a mantener, cómo la calidad académica la van a garantizar si no cuentan con un presupuesto robusto. Y también hablan de la burocratización, que, que, o sea, que es lo que busca también el proyecto, eh, acabar con ella. O sea, siempre hay unos señalamientos, y, y que no se toma en consideración, que el proyecto lo que busca es acabar con ellos, sobre todo caso, va a beneficiar, no va a afectar. este wow. y, y eso no lo, no lo dicen. Y de hecho, un señalamiento que yo le hice a mis rector en la Junta Universitaria, eh, estábamos hablando de del de el peligro que tiene la escuela de derecho de perder su acreditación. Y él entonces o sea, se llevó la preocupación a la Junta Universitaria y él lo que dijo es que la agencia acreditadora no había emitido una expresión oficial, así que no había por qué ¿verdad? Eh, estar diciendo eso o tomando acciones sobre ello porque no había eh, un informe oficial. Y mi respuesta a eso fue pues que no estamos siendo proactivos, sino reactivos y que entonces había una doble, una doble vara. Porque ¿por qué entonces con la reforma universitaria ellos sí se van a todos los medios a decir que afecta la acreditación? si sí, nunca ha habido. Eh, algo que estipula que esa reforma universitaria la afectaría. O sea que, uh -huh. que ahí vemos eh, la realidad o, o lo que utilizan esos argumentos, cómo se van cayendo o, o cómo los vamos tumbando, debo decir, porque cada vez se aclara que lo que están diciendo es eh, algo falso y lo que están haciendo es desinformar en cuanto a la reforma. No hay, nunca han planteado específicamente qué cosa de la reforma universitaria podría afectar la acreditación. ¿Sí? ¿Han dicho algo en concreto? Sí. Eh, por ejemplo, del rector de Mayagüez, yo he escuchado que él, su preocupación es con la Junta de Gobierno. Él dice que le está dando el control a la comunidad universitaria. Sin embargo, eso es falso. O sea, lo que estamos haciendo, vamos a ponerle, porque lo que hacemos es cambiarle el nombre principalmente a Consejo Universitario y añadimos dos posiciones que van a ser de la, el mandato de empleados exentos, no docentes. Sin embargo, la cantidad que nombra el gobierno mantiene o sea, lo que pasa es que para ellos hacer nombramientos o para que las personas ocupen esos puestos al gobernador verdad ese listado tiene que contar con el aval de la comunidad universitaria pero él va a tener sus nominados tendría que nombrar personas capaces y competentes para contar con la aprobación de la comunidad universitaria pero no es que nosotros vamos a tener el control de la junta de gobierno nosotros no vamos a tener el control de presidencia de la junta universitaria ni nada de eso no los números quedan iguales lo que cambia es la manera en que se nombran. Ahora mismo, cuenta, ¿cuántos miembros del sector estudiantil están dentro de esa... De la Junta de gobierno tenemos dos estudiantes, uno oh. subgraduado y uno graduado. ¿Y profesores? De de también, pero no hay no, no docentes. Ok. Sobre el total de la comunidad universitaria hay cuatro. Tendríamos seis. Bien. A mí me gustaría exhortarle a la gente que nos está sintonizando a que nos realicen preguntas. Aprovechemos esta oportunidad con estos dos estudiantes que están eh, muy relacionados y relacionados de cerca con, con el tema para que hagan sus preguntas. Ah, quedaba, a mí me queda un, un tema que ahorita hablaba, tra, trajo Rafa sobre la capacidad que tiene el sector estudiantil de movilizar, no solo eh, dentro o, o de temas relacionados al sistema UPR, sino movilizar o ser punta de lanza para movilizar al país, eh, como vimos que pasó en la, pasada, en la pasada huelga del 2010 y del 2017. Uh -huh. eh, ¿Por qué aprovechar, pueden aprovechar este foro para decirnos por qué luchar por la UPR debe ser un objetivo de país? Que en estos momentos en los que hay ¿verdad? tantas cosas por las que luchar, eh, ¿por qué luchar por el UPR debería ser un objetivo de país? Bueno, yo siempre digo que la educación es la fuerza y es el futuro del país, ¿verdad? Para el desarrollo socioeconómico, cultural y de todos los aspectos en nuestro país. Y, y tenemos que garantizar el acceso a la educación, es un servicio esencial. Y, y, por tanto, hay que defenderlo. O sea, al defender la educación, estamos defendiendo al país porque esto es lo que nos va a brindar las herramientas para poder desarrollarnos y, y continuar funcionando. no Vemos muchas veces como en los distintos en las distintas agencias gubernamentales, eh, las personas que están dando, o, y, y puedo traer el factor de salud, cuando hablamos del sistema de rastreo, ¿quiénes han dado la cara ahí? Personas de, de la Universidad de Puerto Rico que tal vez ahora se están yendo porque no les toman en consideración, porque no se les escucha, pero son esas personas que brindan los recursos y que brindan su conocimiento y su capacidad y la experiencia que han adquirido en nuestra universidad para aportar a las crisis. Y yo creo que eso es importante para nosotros hablar del desarrollo y poder salir de esta crisis. Necesitamos de, del sector educativo y de, de todo lo que provee nuestra universidad. Así que yo creo que, que en la educación está la base, está la fuerza y por tanto debemos eh, protegerla, defenderla y garantizar que ésta sea accesible porque es bien injusto hacer de la, eh, de la universidad algo lucrativo y, y hacer que no, ¿verdad? no permitir que todas esas eh, otras generaciones que vienen puedan conocer tanto la educación eh, a nivel elemental, intermedio y superior, sino la, la educación universitaria. Yo creo que, que eso es importante. Eh, y que tenemos que, que hacerlo. No sé si el compañero quiera hablarle algo. La UPR, la Universidad de Puerto Rico, es la universidad del pueblo. Qué triste sería vivir en un país que el país no tiene un, un, una universidad pública accesible para todos sus ciudadanos. eso es la lucha que nosotros damos todos los días yo soy orgulloso de ser universitario de la escuela pública. Los sismos, cuando pasó el enero a principios de, de, del año, ¿quién informaba eso? Las estaciones de la UPR de Mayagüez. Y le quieren quitar fondos. El, eh, el radar de Arecibo, tanto investigación que hacían los estudiantes de UPR Arecibo con, con ese radar. La investigación, las aportaciones a la ciencia. La UPR produce estudiantes capaces y, son, y los estudiantes son los futuros generaciones de este país. Pero le estamos cortándole las patas. Estudiantes atletas. Yo fui estudiante atleta de la UPR de, de, de, de, de, de deporte de aterofilia. Con mucho orgullo, yo representé Calle en la NAI por dos años. Y cortaron las extensiones de, de, de atleta. Y muchos estudiantes atletas se quedaron cortos de, de, de competir live, de poder ser reconocido y maybe competir a nivel nacional e internacional, porque la UPR ha decidido cortarle los sueños. Por eso estamos luchando, para volver a una UPR, a una educación que el pueblo merece, que sea accesible. Mira, yo traigo un dato eh, y yo siempre lo traigo. Lamentablemente, el país está en tasa de pobreza aproximadamente 44%. El ta, eh, la tasa de pobreza del estado más pobre de Estados Unidos es Luisiana, con 24. Estamos casi al doble, casi llegando al doble. Y tenemos que entender que subir la matrícula, subir el costo de cuotas, para, para la Junta, es como decir, eso no es nada, sigue siendo barato. Están los cienes. Nosotros pagamos miles. Uh -huh. Pero no podemos comparar jamás y nunca, porque lo que es accesible para ustedes no es accesible para nosotros. Uh -huh. Y el gobierno tiene que entender que nosotros estamos en una crisis económica. Uh -huh. Y cortarle los fondos a la Universidad de Puerto Rico es cortarle, la, es cortarle el funcionamiento uh -huh. de país. Este país necesita una universidad accesible para que los estudiantes se eduquen, que sepan que ellos sí son capaces de cambiar la sociedad. No y Yo quisiera destacar de eso que menciona Cristian dos cosas. Lo primero es traíste un, un factor importante y es que la Junta insiste en compararnos con Estados Unidos cuando no es comparable. Pero si quisiéramos llevarlo a la comparación, en Estados Unidos están buscando abaratar los costos de estudio porque están viendo que los estudiantes nunca pueden pagar los préstamos estudiantiles que son tan altos. Eh, así que están buscando cómo verdad, hacer más acceso. Una cosa, pero para otras no, porque aquí estamos, haciendo todo lo contrario, estamos en otro en otros estados. Este, y en adición a eso, este, yo creo que es importante hablar, muchas veces dicen, "Ah, es que los estudiantes del UPR protestan por todo." Mira, nosotros no protestamos por todo, protestamos por las causas justas. Yo creo que más a, ahora más que nunca podemos decir que el tiempo nos dio la razón. En el 2017 estas cosas se advirtieron. Nosotros advertimos al país y mientras muchos tal vez nos tildaron de locos, hoy podemos decir: eso fue cierto, eso ocurrió, esto se pudo haber evitado. Así que yo creo que no hay muestra más clara que el pasado que nos ha dado estos tiempos, nos han dado la razón y que vean que es que a través de la educación hemos obtenido la información para saber cuáles son los intereses reales, obtener el conocimiento para saber cómo defendernos, qué es lo que quieren hacer, cuáles son los intereses eh, y todo esto. Y pues. Aquí vemos las repercusiones. Aquí, ven tenemos que aquí tenemos que dejar muy claro algo. El programa de neurocirugía de ciencia médica no perdió su acreditación de la noche a la mañana. El programa anunció que estaba en probatoria años atrás. Y tres años atrás. Y los encargados en la administración no hicieron nada para prevenir lo que pasó con ese programa. Hay que tener muy claro que tenemos que dejar este juego de papa caliente entre la Junta y el gobierno, de que quién tiene la culpa, de que no, que si la Junta no tiene los recortes, no, que si el gobierno no sabe administrar. Mira, hay que reformar la educación aquí en Puerto Rico, porque al final del día, lo que quedan eh, afectados son los estudiantes, son los profesores. Lo que pagan y lo que dan su corazón para educar a las futuras generaciones. Mientras el gobierno está eh, que culpa de fulano y la Junta está culpa de fulana, todos los días tenemos estudiantes a punto de decir, yo no voy a estudiar más, no puedo estudiar más. Porque tienen, tengo estudiantes que tienen que decidir entre comer o estudiar. Porque el costo de estudio para este año académico, para un estudiante que no se hospedaba, subgraduado, era 19,600. Con 16 créditos. Y dije anteriormente que la tasa de pobreza en Puerto Rico era 44% o un poco más. La tasa de pobreza es una familia de tres que recibe aproximadamente 19,000 dólares anual. Solo estamos diciendo a las familias de Puerto Rico para estudiar para estudiar en, el, eh, en la Universidad de Puerto Rico, transportación, comida, educación, eh, eh, tecnología, porque estamos a, a distancia, el estudiante tiene que comprar internet, hotspot, computadora. Le va a costar al estudiante 19 mil, casi todo el ingreso familiar. Eso no es ser accesible. Y eso tenemos que cambiar. Y tienen que dejar de, de jugarle este juego de papa caliente, de quién tiene la culpa, y poner acción. No, y no solo eso, yo creo que ahí estamos partiendo la premisa de que si sí, hay un gran porcentaje que gana mil, pero hay muchos que ganan menos de mil anuales. Este y, y añadiendo a eso, estamos planteando que ese sería el costo de un estudiante. La BKP son 6.095 anuales. O sea, que la gente que dice, ah, tienes la BKP, la, la BKP te da para vivir y más, ah, la Pel la botan. Mira, no, ya eso no da. Y eso no da si no hemos pedo. Si hemos pedo los costos ascienden a mil dólares, dicho por, por la misma administración. Eh, y yo creo que es importante destacar eso que menciona Cristian, de que el gobierno y la Junta de Control Fiscal lo que han tenido es una papa caliente no, no eh, yo, estoy, yo tengo que hacerlo porque la Junta y la Junta te dice, no, es que el gobierno lo hizo mal es que la administración, y así sucesivamente nadie coge la culpa, pero mientras tanto siguen y siguen recortándole y afectando y haciendo menos accesible la educación y precarizando la vida de los estudiantes, de los profesores de los empleados de nuestra universidad yo no, creo sí. que es injusto, yo creo que no hay necesidad de que estudiantes recurran a tener que dos tres trabajos para poder pagar sus costos de estudio, de estudio para poder vivir. Eh, yo, así como mencionaba Cristian, sabemos de estudiantes que tienen que decidir entre pagar sus estudios o comer. Hay otros que tienen que dormir en vehículos, porque eso lo, lo vi yo de compañera cuando estábamos presenciales, que tenían que dormir en sus vehículos para poder eh, continuar sus estudios y completar sus grados universitarios. Yo creo que no hay que llegar a estos niveles. Yo creo que la educación gratuita. Eh, y aquí cada vez la, la aumentamos más y la hacemos menos accesible y eso es imperdonable Y por eso eh, hay que decirlo, desde donde quiera que yo esté, yo sé que Cristian y que muchos estudiantes vamos a seguir dando la lucha y vamos a defender nuestra universidad, Esto, esta guerra apenas comienza, ¿no? nos están declarando una guerra más fuerte que la del 2017 y que no se confíen. El país, ya hemos visto ¿verdad? las distintas situaciones, eh, yo comparo mucho la agenda que tienen con la Universidad de Puerto Rico con la que ya adelantaron con la Autoridad de Energía Eléctrica y esperamos ¿verdad? que ese contrato se, se cancele, pero... Yo veo mucho eso, echarle la culpa a la calidad académica, a los profesores y al funcionamiento, cuando el problema es la administración. No son sus empleados, no son sus estudiantes. Y en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica no eran los unionados, no eran esos empleados los culpables. El problema era administrativo y con eso entonces queremos eh, tal vez llevar a una alianza público-privada que no garantiza nada y, y que no resuelve la situación. Yo creo que no, que, que tenemos que mantener la educación pública eh, y de calidad para que de una manera accesible y garantizar que todos los servicios esenciales eh, sean eh, si no gratuitos por pues lo más accesible posible. Rafa, tenemos por aquí varias preguntas, la gente se ha activado y precisamente hay una eh, que de alguna manera trata de relacionar eh, el movimiento estudiantil eh, y el caso de la UPR con el caso de Luma, pero antes de darle paso a esa pregunta de Ricardo Fraga, voy a ir quizás en orden en la que fueron llegando las preguntas, eh, Madeline Ramírez dice, y voy a poner por aquí, voy a mostrar la pregunta, volviendo al presupuesto y partiendo de la premisa de que prevalece el recorte aprobado por la Junta de Control Fiscal, ¿cuál es la propuesta del movimiento estudiantil a los fines de atender el déficit? Más o menos por esa misma línea, también iba una pregunta de María Cristina Rodríguez eh, con relación a, a las propuestas del sector estudiantil para atender ese déficit. Bueno, primeramente nosotros lo que hemos planteado es que a la hora de realizar los recortes se haga un estudio de realmente dónde están los mayores gastos o cuál es, ¿verdad? Eh, es la razón por la cual se le está recortando a lo que se está recortando. Porque podemos hablar de que al sector estudiantil aumentaron la matrícula para pagar la deuda, pero actualmente no se ha pagado ni un centavo de esa deuda. Entonces llevamos tres años aumentando los costos de matrícula a fines de... que eh, yo creo que entre las propuestas principales está que comiencen los costos desde arriba, desde la administración porque siempre tenemos que ir afectando y precarizando la vida estudiantil, la vida del profesorado cuando la administración que tiene sueldos grandísimos no se les toca. porque seguimos aprobando eh, contratos y, y puestos, por ejemplo, de confianza o 11 vicepresidencias cuando no se tiene un presupuesto para ello? O sea, aquí hay muchas razones verdad de las cuales podríamos eh, entrar a dialogar, pero sobre todo... Nosotros no aspiramos a pegar con el presupuesto que se tiene, nosotros aspiramos a que se nos restituya la fórmula del 9.6% del Fondo General, que se le devuelva lo que se le ha recortado a la Universidad de Puerto Rico y que se le imped impedimente la Junta de Control Fiscal, pues que se trabaje para que la ley promesa se enmiende y se catalogue la educación pública como un servicio esencial y por tanto no se le recorte y se le restituya lo ya recortado. Sí, ¿tienes algo que aportar? Yo, yo supongo que en las reuniones que ustedes sostienen con la Junta Universitaria y la Junta de Control Fiscal le han planteado en, en varias ocasiones estas propuestas del sector estudiantil, ¿no? Sí, eh, eh, los estudiantes siempre, nosotros como representantes estudiantiles, que entre Marina y yo llevamos cuatro años eh, en esta lucha, eh, nosotros siempre hemos llevado la importancia de que no es que nos den más dinero, es que los recortes tienen que parar. La UPR ha tenido más de 555 millones de recortes. ¿Y cual, o sea, qué empresa, qué negocio ha sobrevivido un recorte de su presupuesto más de 50% en el último ¿qué? cuatro al seis años? Cuatro, ¿Cuatro años. Eh, ninguno. O sea, nosotros queremos que entiendan que tienen que reformar y ver de un punto de vista de no de no de número no de chavo de verlo de una manera eh, socioeconómico perfil demo, eh, demográfico porque no lo están viendo así y eso es lo que nos está afectando a nosotros Sí, y yo creo que eh, añadiendo a eso que menciona Cristian, se ha llevado los distintos cuerpos, como él menciona, yo llevo eh, llevamos años en, en esta lucha y yo llevo dentro de la representación eh, varios, todos mis años de, eh, del bachillerato y ocupé distintas posiciones, pero la última, o pues la penúltima, debo decir, porque la última fue con la Secretaría de la Gobernación, la penúltima fue con Natalia Yaresco y varios miembros de, de la Junta de Control Fiscal. Y mientras nosotros le llevábamos las propuestas o le llevábamos los datos para que vieran cuáles estaban siendo las repercusiones en cada recinto, se mostraban incrédulos y hasta nos porfiaban y, y nos llevaban la contraria. Yo creo que eso es una falta de respeto a quienes lo estamos viviendo, porque como dije anteriormente, es bien fácil desde eh, ese sector que no sufre, que no está viviendo las repercusiones, sino que están eh, son privilegiados, están acomodados en sus posiciones y ganan un sueldazo, que lo pagamos nosotros en el pueblo de Puerto Rico, este pues toman las decisiones sin saber las repercusiones y después no, nos argumentan que eso no es así o que el problema es la, la administración, pero no no dan paso a, una, a unas propuestas que se tienen porque tienen una agenda. Y, y eso fue lo que dije del juego de, de papa caliente. De nuevo, a negarse a los datos que le enseñamos, empiezan a culpar a, a fulanito o fulanita y ahí está el juego de papa caliente y al final del día nosotros somos afectados. Bueno. Rafa, yo no sé si tú puedes mirar desde allá las preguntas que van haciendo, pero si no yo... Eh... Yo, yo si, si, miro las, si miro las preguntas me mareo, pero yo, yo no quería dejar pasar el, el momento sin decir que evidentemente hay un diseño, evidentemente es un asunto ideológico y yo creo que eso hay que darle el frente, esto no es un asunto de que de que del cielo bajó la Junta de Control Fiscal y entonces impone esos criterios. Es un, es un asunto ideológico, es un asunto del neoliberalismo, eh, no. es, una, es un asunto de que el Estado eh, dejó de funcionar y hay un grupo de personas que está pensando que en vez de la universidad pública hacer una inversión, es un costo, porque están pensando sí. que esto es queimar ¿no? Es como, como si esto fuese una, una tienda sí, por no departamento. Uh -huh. eh, el, el, el asunto es que la Universidad de Puerto Rico y la Universidad Pública, un sistema de educación pública es precisamente un asset, es un, es, un, es un elemento importantísimo para el desarrollo de un país, el desarrollo económico. Hay planificadores, hay economistas, hay maestros. Hay, Cuanto se te pueda ocurrir que necesita un país para funcionar, pues para eso está la educación pública, y la educación pública implica masividad. Es decir, va a haber un montón de gente estudiando economía, estudiando medicina etcétera y eso es lo que le provee eh, dinamismo económico al país y qué estamos haciendo bueno pues vamos a destruir ese sistema público que todo se privatice entonces vemos que todas esas cuestiones están conectadas eh, y, y todo y todo y todo está diseñado precisamente para imponer esa ideología eh, así que eh, la lucha que lleva el líder como Cristian o Marina o todos los estudiantes que se organizan eh, es la lucha de todo el país, o sea esto no es un solamente una lucha de los profesores que nos organizamos, los estudiantes que se organizan, es que el país necesita una universidad pública de excelencia eh, por, porque de ahí es que sale el, el, el, lo, lo que los que van a mover el, el país en todos los términos eh, por eso es que la defensa de la educación pública yo creo que es de lo principal, por lo menos desde mi punto de vista, yo, eh, cada vez que se organizan los estudiantes, yo no soy estudiante hace eh, medio siglo, pero, pero, pero siempre estoy ahí porque es que yo creo que es lo más importante, o sea, no, no, tiene, no tiene ningún sentido que no sea puramente ideológico y puramente brutal. Es, es una agresión tan grande que yo no, yo no sé cómo... Yo no sé cómo aguantamos realmente, mala vida, este, Gabriela, me fui ahí. Un no, viaje. no, tranquilo, tranquilo. Y <risa> relacionado a eso que, que trae Rafa, que ya lo hemos estado discutiendo, Ricardo Fraga pregunta que si es posible lograr unidad de acción estudiantil y obrera con el caso de, de Luma y la UPR. Esa era la pregunta que, que decía ahorita que trataba de enlazar ambas luchas actuales. Y otras, hay hay tantas otras, quizás por las, las lanchas, la transportación marítima de vie eh, Las playas, las la playas. La, la, la, la... eh, ahora la venta de, de paso, la venta de, la, de, de los acuíferos, ¿verdad? Con con, uh -huh. con este contrato a Luma. Eh, ¿De qué manera se puede lograr esa unidad estudiantil y obrera? Bueno, principalmente yo tengo que decir que claro que es posible. Eh, y yo creo que se está dando. Eh, no solo a nivel individual, que es, ¿verdad? Eh, habemos muchos que participamos de las distintas luchas y que estamos en contacto con esos sectores, sino que cuando, por ejemplo, el, el pasado martes se dio una conferencia de prensa desde el sector sindical del país donde le advertían al gobernador sobre un paro nacional. Ese paro nacional no sale de, na de la nada. Ese paro nacional sale desde de, de distintas conversaciones y conversaciones donde se incluye el sector universitario. Eh, o sea, que ya esos contactos están y, y hemos participado. Y de, de hecho, el 1 de mayo estábamos todos los sectores unidos presentes con un mismo reclamo y, y lo que hicimos fue salir desde distintos lugares, pero estaban los temas, y entre esos temas estaba el de la Universidad de Puerto Rico y estaba el reclamo eh, contra Luma. Eh, así que yo creo que esa, esa unidad se está dando y el espacio está, siempre está el interés y, y sabemos las repercusiones que tienen. Yo sí creo que entre la agenda eh, el factor de estar afectando todo a la vez eh, pues tal vez es para dividirnos, pero no saben que lo que están haciendo tal vez es unificarnos. Porque entonces el, el, la molestia es tanta y, y hay tantas razones para salir a manifestarnos que entonces hacen que nos unifiquemos y demos la lucha en conjunto. Y eso es lo que vamos a hacer, trabajamos para eso. Y, y yo creo que es importante señalarle al gobierno de Puerto Rico que a veces menosprecian la lucha estudiantil o la lucha de país y no se pueden olvidar de un pasado. Y vamos construyendo eso y vamos en camino a eso. Eh, y yo creo que es importante, tal vez este es el momento de hablar de los próximos pasos, de, del sector universitario para defender la Universidad de Puerto Rico y que va a ser el, el principio de eso, donde tal vez vayamos uniéndonos y, y se inviten a otros sectores a dar una lucha en conjunto, como mencioné anteriormente, pero el próximo 11 de junio tenemos una marcha. Y es una marcha para defender el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Eh, eso es desde el Capitolio a las 3 de la tarde hasta Fortaleza. Así que es importante ¿verdad? Que, que lo anoten, que participen, invitamos a todo el país a que se den cita, como dije, viernes 11 de junio a las 3 de la tarde en el Capitolio a defender el presupuesto y la universidad pública. Y de ahí seguirán saliendo convocatorias, tanto en conjunto como a nivel individual desde los distintos sectores, pero nos estamos apoyando. Cuando hay una, una manifestación en las distintas áreas o distintas oficinas de la Autoridad de Energía Eléctrica, allí están los estudiantes. Hoy, en cuando se paralizó la, el, el expreso, habían estudiantes allí, y había mujeres en lucha que son producto UPR. O sea, que nosotros vamos a estar dando la lucha en conjunto con los distintos sectores y, y les invitamos también, ¿verdad?, al pueblo de Puerto Rico a que se una a todos estos sectores porque reclamo es el mismo, las situaciones son las mismas. Entonces, es que la agenda, se, se lo que cambia es el nombre, pero la agenda del gobierno es la misma. Y, y buscan eso, buscan privatizar los servicios esenciales y no lo vamos a permitir. Quizás el hecho de, de estar en, eh, de manera virtual... Eh, como habíamos dicho eh, al principio del live, un poco desmoviliza. Aquí hay una pregunta que hace María Cristina eh, con relación a cómo los líderes estudiantiles en estos momentos pueden eh, llegar a más estudiantes para comunicar e informar. Yo diría que la misma pregunta se pudiera hacer, eh, pues ampliarla para otros gremios o líderes de gremios, cómo... cómo pueden activar a su matrícula y al país? ¿De qué manera, desde de, de la distancia, desde de las computadoras, eso puede, puede ser real? ¿Usted, ¿Han considerado, han pensado ustedes, maneras de cómo acercarse y movilizar? Pues mira, hemos intentado, ah, Cristian, sí. Mira, es, es importante, tú sabes, la, aunque no estamos presencial, usemos lo que a la juventud le gusta, las redes sociales. No. Eh, Usen las redes sociales porque las cosas se comparten en las redes sociales como fuego, en un bosque rapidísimo. Nosotros en el Consejo, por ejemplo, en el Consejo, nosotros eh, hemos emitido comunicaciones a través de correo en masa a todos los estudiantes eh, y así hemos mantenido este tipo de comunicación eh, virtual. Eh, ha sido difícil, sí, no, no, le, no, no le puedo mentir, pero... No, no, no podemos detenernos y quedarnos con los brazos cruzados eh, tenemos que renovarnos y inventarnos nuevas maneras de, de, de, de outreach eh, hablen con sus alcaldes sus legisladores eh, porque esto es una lucha social como dijo, esto es una lucha social, la educación es parte de la sociedad los docentes eh, los empleados de todos los sectores públicos es parte de la lucha social y esto es simplemente una manera de que podemos extender esta invitación eh, y es hablar, hablar y no parar de compartir las cosas ya sea por teléfono, de texto, redes sociales, correo electrónico, hay maneras. Lo importante es no quedarnos con los brazos cruzados y decir, wow, no puedo reunir mi, mi, mi, mi sector precisamente, eh, me estoy frustrando, no podemos quedarnos así porque esto es una lucha social por no no no a tiempo corto, sino a un tiempo largo y por nuestro país. Sí, yo quiero añadir varias cosas. entre verdad Sabemos que el activismo social también es algo que nos puede estar matando porque pues comparten mucho y tal vez a la hora de la verdad no, no tienen el tiempo. Además que volvemos a lo mismo, la precarización hace que, que su vida gire en tener que trabajar para poder sobrevivir. Eh, y entonces tienen menos tiempo tal vez para poder participar de las luchas. Pero más allá de compartir en las redes, nosotros hemos hecho distintos esfuerzos, eh, tanto boletines, bueno, lo principal es que nos hemos comunicado con los distintos sectores de la comunidad universitaria, eh, tanto con la APU como con la Hermandad, los sindicatos, distintas áreas ¿verdad? Eh, o gremios de nuestra universidad para eh, unir esfuerzos. Y entre esos, pues, para, por ejemplo, para esta marcha salieron varias propuestas. Lo primero fue, pues, eh, distintas promociones en las redes sociales. Eh, en adición a eso, boletines informativos sobre cómo nos ha afectado los recortes presupuestarios eh, en nuestra universidad y, y tal vez, el, eh, se, por ejemplo, el sector estudiantil, pues hablábamos de la matrícula, de la oferta académica y todo eso. Entonces, el, el sector docente hablaba de la situación con la congelación de plaza o con el retiro y así sucesivamente. La, la hermandad hablaba sobre la situación con el convenio colectivo y verdad ataban eh, la situación del presupuesto a cada, de la, a cada una de las necesidades. y Entonces eso se compartía con su con sus masas para buscar, eh, convocar para eh, esta manifestación. Están las conferencias de prensa. Nosotros tenemos una conferencia de prensa el próximo miércoles a las 10 de la mañana frente al Capitolio para hablar de esto mismo, de la eh, marcha del, on, del viernes 11 y de una vez plantear ¿verdad? sobre la reforma universitaria que ese día van a estar dándose la segunda ronda de vistas de para el proyecto. Ya o sea, hubo una ronda en mayo, ahora va la, la segunda ronda, eh, y entonces lo hacemos con ese mismo interés para entonces eh, lograr ¿verdad? que se den cita allí más personas y apoyen no solo la manifestación, sino en ese caso la vista pública. Eh, y yo creo otra cosa que hicimos pues fue, pues, como dijo Cristian, enviarlo a las masas. Eh, y esto fue un nuevo esfuerzo, y creo que es bueno mencionarlo aquí, tanto de la Confederación Estudiantil Nacional, que yo actualmente soy la secretaria general, como de la APO y la GEN, las presidencias, enviamos una carta a, al presidente Jado y al presidente de la Junta de Gobierno. Entonces los presidentes de los consejos, a sus rectores, invitándoles a la, a la manifestación y a que convocaran a sus matrículas. ¿Por qué? Porque si ellos dicen que se oponen al presupuesto, pues entonces esta es la manera de demostrarlo. Así que los ponemos en un 3 y 2 donde, para que tengan que poner la acción donde pusieron la palabra, ¿no? Y, y los ponemos en, en ese en ese spot de que si no hago esto pues no estoy cumpliendo con lo que yo estoy diciendo y son distintas maneras de ejercer presión que al mismo sector estudiantil cuando lo ve dice, espérate, eh, mira esto está pasando, mira esta carta y así se van enterando, ver los boletines informativos y dicen, diantre, esto es lo que está pasando pues yo voy a participar y ver la promoción y, y otra cosa que hemos hecho es involucrar las pintatas ahora mismo, este próximo, mañana viene van a realizar pintatas en los distintos recintos con el fin, ¿verdad?, de que se den cita a los estudiantes y vayan eh, creando las pancartas para la manifestación del viernes 11. Y de esta manera, pues vamos convocando y vamos moviendo eh, a esas masas a que se organicen, a que pinten sus reclamos y ya los tengan ready para el viernes 11. Y así, pues, ¿verdad?, como crearon un, un tipo de compromiso. Eh, y otra cosa que, que eso lo hago yo y, y es algo que se ha recomendado: pues, yo llamo, yo levanto mi teléfono, le llamo a cada una de mis amistades. Mira, este día hay una marcha, va ahí, necesitas pan. Y así sucesivamente, engancho, llamo a otra persona y, le, y eso, ¿y qué les digo? Llama a la gente tuya, llama a tus panas y así sucesivamente vamos convocando a través del teléfono porque antes lo hacíamos yendo a los salones, yendo a los, a los lobbies de las facultades, pero ya eso no lo tenemos. Y ahora mismo, pues que estamos en verano, pues sabemos que casi no hay cursos en, la, en las universidades y que la atención es menor. So. Se tiene que incrementar esos espacios y ver de qué manera eh, podemos cambiar la manera de organizar. Bueno, ya nosotros nos queda aquí un minutito y medio para terminar con, y dar con la hora, que es el tiempo que, que tenemos destinado para estos Facebook Live. Eh, no, sí, no no nos queremos despedir, ¿verdad? Sin sí, antes mencionar que estos espacios, además de, de servir para dialogar sobre temas de actualidad y complementar la, los, los temas de portada, sirven también para que la gente que nos sintonice, eh, de alguna manera eh, continúe o, o ayude a continuar la labor que se hace del el periódico Claridad. A través de la, de la transmisión han estado pasando unos cintillos en donde aparecen las distintas maneras de donar con este esfuerzo periodístico. Rafa tiene una, una forma siempre en mente que sí, sí. la puedes comentar Rafa porque es la que te sabe de memoria. Eh, creo que te lo voy a recordar, te lo voy a recordar. No, <risa> me, fui, me fui, me fui. La venta, blanco. la venta, la venta de libros y de... Ah, claro, claro, la, la Claritienda. Hay libros hasta gratis en La Claritienda, pero además hay libros nuevos, sobre todo de literatura nacional, historia, eh, casi todo lo relacionado con humanidades hay en, en, la, en La Claritienda. Y además, si no lo digo, Maribel, el, el, el lunes me, me regaña. <risa> Sí, entonces, hay, hay varias maneras, ¿no? Pueden ir al periódico Claridad y comprar libros, también apoyan al periódico de esa manera. Sí, también eh, recientemente, bueno, recientemente, ¿no? Ya desde la pandemia, desde la situación de pandemia, el periódico Claridad, aunque no está saliendo físico todas las semanas como era antes, están saliendo esta serie de periodiquitos mensuales, eh, hay una oferta de suscripción, que te llevas ese este periódico mensual, físico, eh, y la, la oportunidad de ver el periódico también de manera virtual, que llega a tu correo electrónico. Eh, eso con una anualidad de 105 dólares. Eh, bueno, pero si desean aportar de alguna manera, han estado pasando los cintillos a TH Móvil, eh, Negocios 60 Claridad, hay una cuenta de PayPal. Como dice Rafa, visitando la Claritienda online o llamando al periódico y, y pidiendo más información. De la misma manera, eh, compartiendo estos espacios virtuales uh -huh. y suscribiéndose al canal oficial de YouTube del periódico, pues es una manera también de, de aportar el, al seguimiento de este esfuerzo. Así que sin más, yo voy a volver a poner por aquí el anuncio de la convocatoria este próximo viernes 11 de junio. Eh, a las 3 de la tarde, frente al Capitolio, eh, la Universidad de Puerto Rico estará marchando hasta la fortaleza en reclamo por todas estas cosas que hemos estado discutiendo hoy, eh, que de cierta manera vendrían a, a que la universidad bueno, muera. Hay un deceso de la universidad y eso es lo que no queremos. Así que convocamos a las personas que nos sintonizaron a esta marcha. Rafa, ¿algo más que quieras decir para cerrar el... ah, No, agradecerle a, a Marina y a Cristian eh, por, por ilustrarnos sobre, sobre la lucha estudiantil en, en este momento. Y el, y el viernes estaremos allí, por supuesto. Sí, Gracias dale. por el espacio. Y Gracias así por el espacio. Y nada, a quienes nos están sintonizando, les esperamos el viernes también 11 allí en el Capitolio. Vamos a defender la UPR y, y a dar candela en fortaleza. Muchas sí, gracias sí, sí. por esa labor que hacen. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio y que pasen buenas noches. Hasta la próxima. Igual. Gracias. Nos vemos.